Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver el problema que planteé hace una semana sobre el cálculo de Fibonacci. Pero no solo nos va a servir para eso, sino para aprender cómo usar algoritmos iterativos en Excel. Vamos a ver que el ejemplo que poníamos era cómo hacer para que pulsando F9 vemos que se van recalculando los datos de la celda E10 y se van calculando en función de los valores anteriores que aparecen en la celda indicada en amarilla. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero vamos a introducirlo con otros algoritmos más sencillos para que podamos entender bien cómo funciona el sistema iterativo de Excel. Si os interesa suscribiros y dar un me gusta, añadir comentarios y tenéis también otros desafíos relacionados con Word, por ejemplo, que aparecen en la parte de arriba. Vamos a empezar con una función que es una, una sucesión de 1 partido por x cuadrado que es una sucesión que como veis en la imagen converge a 1,6449 que quiere decir que en cada paso vamos sumando un nuevo elemento y al final el número nos va acercando cada vez con, con valores más pequeños. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para empezar... Vamos a ver cómo esto de lo iterativo. Vemos que cuando yo pongo una celda con una referencia a sí mismo, Excel me dice que hay referencias circulares y ya no funciona pues nada de lo que haga. Yo no puedo decir ni que C3 sea igual a C3, ni C3 igual a C3 más 1, me devuelve 0 y ya está. Para solucionarlo me voy a Inicio, Opciones, en Fórmulas y vamos a seleccionar Habilitar cálculo iterativo con el número de iteraciones a 1, para que en cada iteración se calcule 1. ¿Esto qué va a hacer? pues Fijaros que ahora cuando pulse F9, que es Refrescar, en lugar de quedarse en un nuevo valor, se va a coger el valor que hay actualmente y se va a hacer una operación sobre él. En el caso este, como tengo una ecuación con el que le suma 1 al valor anterior, pues nos está devolviendo el valor iterativo. Habéis visto muy importante, para resetearlo lo que hago es que me pongo arriba en la barra de ecuaciones y pulso Enter. Porque si no, sería difícil que volviéramos al valor cero. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer para sumar todos los números, los números naturales. Reinicio. Y cuando pulse F9, empiezan a calcularse los valores desde, desde cero. Tenemos que hacer, para que se reinicie correctamente, indicarle que si el valor de la celda origen es 1, pues que ponga 1. Porque si no, la celda de D no se va a reiniciar nunca. Entonces ahora vemos que ya sí nos funciona. Cuando yo reinicio, empiezo a dar F9. Tengo que poner la ecuación igual a C3 más 1. Y la otra va calculando el sumatorio de todos los valores. Desde 1 hasta el n que, que está en la celda C3. Bueno, pues con esto esa es la base del algoritmo iterativo. Vamos a ver para el ejemplo de la función anterior que teníamos la suma de 1 partido por x al cuadrado que lo podemos hacer con f normalmente diciendo igual al valor del de anterior. Ponemos un valor inicial. Calculamos toda la serie y decimos que esto es igual al valor del anterior más 1 partido por x al cuadrado, que sería la celda de la izquierda, de la 3, que cuando copiamos la fórmula, pues se nos copia eh, toda la referencia. Vemos que esta sería la, la ecuación 1 partido por x cuadrado. Entonces yo arrastro y tendría ahí, pues, en que en cada paso se va sumando, y veis que eh, hasta el 25 vemos que cada vez sube, pero no supera el 1,4, porque el lo que nos dice el resultado que es 1,6449, el valor máximo al que se llega. Así que podríamos estar tirando hacia abajo haciendo muchas copias. Vamos a ver cómo hacerlo desde aquí, desde Excel, de forma iterativa. Yo me pongo aquí mi ecuación y le digo que esto es igual al valor que haya en la celda, el valor inicial. Vamos a ver cómo lo ponemos. Decimos que esto es igual a E3, el valor que hubiese aquí antes, más 1 partido por el valor nuevo. Es decir, es lo mismo que estábamos haciendo en las columnas, pero empezando de 0. Vamos a inicializarlo. Y tenemos que tener ese pequeño truco de poner un sí, que si el valor es 1, pues el valor que tome la celda sea 1, para que eh, también se inicialice la celda E3. Entonces lo ponemos así, que si el valor de C3 es 1, pues él calcula. Vemos que si reinicio, ahora ya si sí me pone 1, ahora sí me va a sumar en la segunda 1,25, 1,36, veis que coincide con los valores de las filas, pero no lo está calculando sobre la marcha. Y para 8, 1,52 y así puedo dejar F1 de pulsado y como he dicho, iteración de 1 en 1, pues me va uh, sumando cada vez un paso. Podríamos ponerle que el salto fuera más grande, por ejemplo, decirle que el salto fuera en lugar de 1 de uno en 1 uno, de... 10.000 en 10.000 para acercarnos más pronto al resultado entonces directamente en el primer salto ya hemos calculado 10.000 veces el incrementar con lo que pulsando F9 vemos que el avance es mucho más rápido y nos acercamos a la cifra que era el sumatorio de 1 partido por X cuadrado que veíamos en la página web por lo tanto vemos que es interesante para calcular para hacer cálculos con sucesiones bueno vamos a aprovechar y a poner esto un poco más bonito y eh, vamos a insertar una ecuación en lugar de tener ahí el zoom de esa forma tan extraña así vemos también cómo funcionan las ecuaciones eh, insertamos un sumatorio y si os gusta pues también tenéis mi curso de Word donde se explica todo esto y muchas más cosas desde I igual a cero hasta n o desde I igual a 1, da igual porque estamos sumando i y, y el valor es 0. ahí vamos a poner el cálculo y vamos ese para hacer el sumatorio como primer ejemplo que hemos hecho y para el segundo ejemplo que sería el de la ecuación de 1 partido por x cuadrado pues vamos a crear también otra, otro símbolo de ecuación. Uno simplemente para poner la i insertamos ecuación, ponemos la, la i, la seleccionamos hay que ampliar un poco para poder cogerla y arrastrarla la cogemos la ponemos encima del 25 para indicar que es el i y ahora insertamos la otra ecuación para el sumatorio recuerdo esto es solamente decorativo pero bueno, así aprendemos cómo poner ecuaciones. Me pongo desde i igual a 1, esta vez si es importante el 1, no el 0, hasta el valor de n, y lo que tenemos en cada caso es el sumatorio de 1 partido por 1 partido por el valor de i al cuadrado. Y, o x, bueno, ahí sería i eh, confundido, pero bueno, no, da igual. Vamos a seguir. Entonces la ecuación, vamos a quitar las cuadrículas para que se vea correctamente. Quitamos este texto y vemos que así nos queda el texto un poco mejor. Quitamos este también que ya no nos aporta nada. Y tenemos aquí nuestras ecuaciones de sumatorio y la que calcula 1 partido por x cuadrado. Pero vamos a ver más ejemplos de utilidad de estas iteraciones. Por ejemplo, pensar que quisiéramos sacar los números pares o que quisiéramos sacar los números impares o, o todos los números en alguna secuencia. Ahí vemos el, el cálculo que funciona bien. Vamos a probar. Si yo pongo aquí pares voy a tener también la lista de pares. Voy a calcular el pares como el valor del, de la i multiplicado por 2. Vamos a poner también los impares y una secuencia de números. A ver cómo hacer uh, los números en serie. Entonces podemos decir número igual a, al i y, y para cada nueva posición lo que hacemos es decir que el número se igual al número siguiente. Para los números pares vamos a poner igual al número y por 2. Marcamos la celda F7 por 2. Y para los impares, pues igual a la celda por 2 más 1. que ahora yo, para sacar una secuencia de, de estos números, vemos que yo puedo inicializar en 0, voy pulsando F9 y voy teniendo pues una serie de todos los pares, los impares y de todos los números. Podría tenerlos, por ejemplo, para mostrar varios, pues digo que cada uno sea igual al, al anterior, en los pares que sea igual al anterior más dos y en los impares también que sea igual al anterior más 2. Y si copio esta secuencia, pues tendría aquí una lista de todos, vamos a inicializarlo de nuevo, enter y tengo una lista de todos los números, de los pares y de los impares empezando en i. Bueno, pues con esto más o menos hemos entendido el concepto de iteración. Vamos a verlo ahora para el problema que planteaba, que era el de Fibonacci. El problema de Fibonacci es, dice que para el valor 0 el resultado tiene que ser 1, para 1 es 1 y para el resto es la suma de los dos anteriores. Así como lo resolveríamos de la forma tradicional. Vamos a darle un poquito de diseño. Seleccionamos modo tabla quitamos el botón de filtro y vamos a reservar una serie de celdas que no hace falta para el cálculo para los cálculos intermedios si tenemos que calcular en cada iteración que el valor de el fibonacci de x sea igual al de la suma de los dos anteriores pero también que en cada iteración se vayan actualizando los valores es decir lo que era fibonacci de x pasará a ser fibonacci de x menos uno y fibonacci de X-1 pasará a ser fibonacci de X-2. Y esa es la parte más compleja del, del problema. Bueno, estamos preparando ahí la, la celda. Y vamos a ir haciendo alguna aproximación inicial hasta que lleguemos a la solución. Esto lo tenemos fácil. En fibonacci de 0 ponemos 1 y en fibonacci de 1, 1. Vamos a por una zona donde vamos a ver el, el resultado de X y de fibonacci de X. para acercarnos al, al formato que veíamos al inicio del vídeo, entonces yo en principio tengo mi valor igual a 1 más su valor actual 10, de forma que ya tengo ahí mi incremental, vale, y Fibonacci qué va a ser? bueno pues en principio va a ser igual al Fibonacci que aparece arriba, f de x cuando lo calcule vamos a terminar de formatear esto No repito, esto solo decorativo para que nuestras bajas queden bonitas bien, entonces vamos a empezar Fibonacci de 2, ¿qué tiene que ser? pues tiene que ser igual a los dos anteriores y este igual a los dos anteriores y el f de x igual a los dos anteriores y en principio, bueno pues eso estaría bien pues vamos a ver que, que no que esto no calcula Nada, porque no se incrementa. Es decir, como no hay ninguna referencia circular ni ninguna actualización de los valores, no funciona. Vamos a ver cómo ir solucionándolo. Como vemos, tengo calculado de primera entrada hasta el 5, que es f de 4. Pues entonces vamos a preguntarle si estamos en el estado inicial o en un estado posterior. Es decir, para la inicialización recordad que era muy importante. Si el valor de i es menor o igual que 4, entonces simplemente cojo los dos valores anteriores. Si no, el nuevo valor que tengo que poner será el que tenía antes el f de x menos 1. Es decir, estamos desplazando hacia atrás. En f de x menos 1 pasa igual. El valor que tendrá que tomar será el de f de x en la nueva iteración. ¿Pero eso cuándo? Pues solamente si el valor es menor que 4. Perdón, eh, si el valor es mayor que 4. Si es menor que 4 sería la suma de los dos anteriores. Y si es mayor sería el valor de f3, f de x. ¿Y f de x cómo se actualiza? Pues f de x tiene que actualizarse sumando su valor más el valor anterior. Que en los casos básicos, igual si es menor que 4, sería coger f de x menos 1 más f de x menos 2. Y en el caso normal sería el valor de f de x más el valor de f de x menos 1. Es decir, g de 3 más f 3. Pero vamos a ver que esto a lo mejor todavía no nos funciona del todo bien. Vamos a inicializar. Usamos F9, parece que va bien. 5, 8, 6, 13... Uy, se nos está descolocando los valores. 32, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos asignando el mismo valor y necesitamos un paso intermedio por la forma como funcionan las asignaciones. Y las asignaciones en cada iteración vamos cogiendo un valor y vamos haciendo el cálculo. Por lo tanto, tenemos que usar un elemento temporal que es F de X menos 1 que tiene el mismo valor que f de x, pero eh, directamente al separarlo nos va a permitir hacer ese vaso intermedio. Entonces, para calcular f de x menos 2, en lugar de apuntar a g3, apuntamos a g5, que en principio toma el mismo valor, pero vemos que la actualización ahora ya sí se hace correcto porque lo hace en un paso siguiente. Es un poco complicado, pero... Pero es así como funciona. Y lo mismo tenemos que hacer con, con el f de x. ¿Veis que el f de x menos 2 ya está correcto? Pero el f de x menos 1 está tomando el mismo valor que el f de x. Como necesitamos que coja el valor anterior, pues en lugar de hacer que referencia a f3, vamos a hacer que referencie a f10, que es el mismo valor, pero en un estado anterior. Entonces cambiamos la referencia. Y ahora vamos a inicializar. Y vemos que ya sí nos está funcionando y veis cómo va en cadena haciendo esas actualizaciones. Es decir, hemos tenido que añadir dos elementos intermedios para que el, el paso fuera eh, correcto. Y vemos que el valor ya sí sale igual que la, que las columnas. Como veis, el desafío no era sencillo, eh, a pesar de conocer los resultados iterativos, pero vemos que funciona, Espero que os sirva para reflexionar y, y ver cómo cómo trabajar con este tipo de problemas. Pues ya de forma muy rápida, simplemente vamos a añadir la, el texto y el formato para que sea igual que lo que encontramos al inicio del, del vídeo. Ponemos un poco más de información textual indicando que el resultado es válido a partir de Fibonacci 4. Copio el texto con la descripción de Fibonacci y con la descripción del desafío y pongo todo con el mismo formato. Ya tenemos lo que habíamos visto al inicio del desafío y aquí cómo funciona cada vez que pulse F9 cómo se va actualizando y cómo se actualizan con los valores intermedios. Bueno pues no me gustaría terminar sin mostrar una de las soluciones en la, entre las propuestas que durante el tiempo del desafío he encontrado esta es la que me parece más interesante que es la querido Rubén de Iscar, donde se plantea una solución basada en matemáticas eh, en, el, en los números de Lucas. Los números de Lucas son unas secuencias especiales que podéis ver en, en el enlace que he puesto en Wikipedia y tienen una relación con los números de Fibonacci que se corresponden con esa ecuación, con que el número de Fibonacci de n es 1 más raíz de 5 partido por 2 de n. ¿Qué es lo que he hecho? Pues añadir esa ecuación a, a la celda y vemos que directamente poniendo por ejemplo Fibonacci de 10 se calcula y esto no es un cálculo iterativo, es decir, está haciendo con esa ecuación de L de N, está calculándome directamente cualquier valor de Fibonacci de forma inmediata, sin tener que hacer mucho cálculo. Por lo tanto la solución es muy interesante. Si quisiéramos hacer la iterativa, aunque no sea iterativo real, pero que podemos ir viendo paso a paso cómo va creciendo los valores, pues simplemente cogeríamos y diríamos que el valor de D es igual a D más 1 y ya dándole a F9 vemos que se van actualizando los valores y que todo funciona bien. Bueno, pues esto era el vídeo del desafío de los cálculos iterativos y de verdad me gustaría eh, ver vuestros comentarios, que os suscribáis al canal, que pongáis que os, si os gusta o no os gusta y, y os espero dentro de, de poco en, en futuros vídeos. Hasta pronto.